哎呦呀 Bien, bueno, recientemente eh, hemos visto unas cuantas películas que se han echa, echado en televisión acerca de, del asunto de, del cielo. Hace unos años, tres o cuatro, eh, me presentaron a Juan. Juan es, es un pastor evangélico. Llevo 40 años, Lleva 40 años predicando el Evangelio. Y bueno, eh, me hablaron de él porque eh, un compañero me habló de, de una experiencia que él había tenido. Veo que es un testimonio eh, veraz, un testimonio limpio y además tiene un mensaje fi un final para todos nosotros como creyentes y también para los que no son creyentes ver, como, como Advertercia. ¿Hace cuántos años que tú eh, tuviste esta experiencia aproximadamente? Ah, aproximadamente hará unos, unos cinco años. Cinco años ya. ¿Podrías relatarnos un poquito así a grosso modo lo que fue tu experiencia, dónde te encontrabas y qué ocurrió a continuación? Eh, antes de tener esta visión que el Señor me dio, me dio esta visión porque yo era eh, muy mala persona, no para Dios, sino para, para la gente. Entonces, el Señor me quiso mostrar esta visión. Que de repente te viste en el cielo. Explícanos un poco eh, cómo tú te sentiste, A ver, ya verás. qué es lo que viste. Cuando, cuando yo estaba en mi cama, que me marcaba el, el reloj, las 12. Y le dije a la mujer, digo, yo me voy a dormir, que tenemos que madrugar. Y me marché. Pero yo, como he dicho antes, estado, por lo menos y me dio dos horas a coger el sueño. Pero en ese intervalo, cerré los ojos y mi mente entró en un estasis Y entonces, me se abrieron los ojos. Y al abrirme los ojos, entonces me encontré que estaba en el techo, arriba, y mi cuerpo estaba en la cama. Claro, entonces yo comprendí, digo, mi muerto. Entonces se apropinó otra vez a cerrar los ojos. Y yo otra vez me subieron a abrir y estaba en el cielo. Entonces me, me quedé fijando que había muchos pajaricos, muchos colores, y habían tocado sus canticos. O sea que cantaban realmente, sí, sí. ¿eh? hacían sí. como cánticos. Es, es. Cantaban Y Yo estaba tan tranquilo, iba caminando, pero sí me quedaba asombrado de las maravillas que había allá arriba. Unos jardines preciosos, yo caminaba de un sitio para otro, unos paseos, con todo que tan larga la vista nunca habías el final, ni la anchura tampoco habías el final, no sé, no calcular lo que hay ahí arriba. Pero lo que a mí me chocó, que el agua, las fuentes que hay de agua, es una, una agua tan clara, tan clara, tan clara, que aparece cristal y no hay, y no hay mosquitos. Para que así que, ¿sabes? Ni hemos ni nada. Y una cosa preciosa. Unos de una flores, ni Goya, ni con ni Murillo, pueden pintar esas flores tan preciosas. Y empecé a caminar en aquel lugar y entonces entré a un lugar y los pies me separaron en seco. No es que me dijeron no camines, sino es que me pareo y puede, tuve el privilegio de ver la gran ciudad. La gran ciudad es todo de oro, los torreones, los edificios, todo de oro. Y me quedé asombrado. La gran ciudad está en el tercer cielo, pero encima de la ciudad ya no hay cielo. Es lo más alto. Es, es como una bóveda, ¿no? Es como una bóveda. Como una bóveda. Es como una bóveda. No hay cielo. Viste avenidas, calles. Todo lo que te alarga la vista no puede ver el fin. Ni de anchura, ni de la ruda. ¿Viste personas? Vi, cuando yo caminaba, por me decía, no pases, no andes, estate quieto, no vas para allá. No, no, yo era, estaba libre. Pero yo sé que alguien me acompañaba. No, no. Alguien me acompañaba. Era el Espíritu Santo que me, me, me acompañaba. Y entonces vi un montón de gente. Toda de la misma edad. Todos de la misma edad, todos vestidos de blanco, todos. Pero todos me conocían a mí y yo no conocía a nadie. Y llegué a un lugar y vi mucha gente vestida de blanco, mucha gente vestida de blanco, un montón, una pasada. Y empecé a caminar hacia adelante, ellos no podían pasar donde estaba yo, ni yo donde ellos tampoco. Y empecé a caminar hacia adelante mirando todo aquello que es una preciosidad. Nadie uno se puede imaginar hasta que uno está allá arriba. Porque la gente cree que uno se muere y ya termina. Y yo os digo que no, que después de una muerte hay una vida. Y Cristo viene pronto, Cristo viene a recoger un pueblo que adora a Dios en Espíritu y en verdad. ¿Viste luz? ¿Viste...? El sol de justicia. Eh, ¿Había como, sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, era de día? Era de día, un sol, había sol. ¿No te deslumbraba? No, no, no, no. Ni te molestaba tampoco. Ni te molestaba tampoco. No, no, no. Y, y el destello que salía de las calles es que hacía un contraste tan precioso. La ciudad de oro y las calles de perlas y cristal. Creo recordar que viste como baldosas. Era baldosas, todo baldosas. baldosas. De aproximadamente de unos cuatro metros... De, de anchas, con 3 de 4 metros, aproximadamente. Claro, tú te fijaste en los detalles, porque sí, han sido albañil. Claro, entonces las baldosas eran de diferentes colores, negra ninguna. Y aquellos colores hacían un dibujo tan precioso que salían unos destellos que te quedabas maravillado en ver aquel lugar tan precioso, aquellos destellos. En las jambas de las ventanas de las puertas había un oro de este detalle precioso que no hay nadie que lo pueda dibujar no hay nadie que lo pueda hacer tan precioso lo que hay de arriba antes de venir del cielo recibiste algún mensaje, algún tipo de mensaje mi, cabida, mi vida cambió tu vida cambió. cambió tu vida cristiana inclusive tu sí, vida sí. como creyente pero yo te dije que era muy rebelde ya. hacia los pastores, no hacia Dios pero cuando el Señor me se llevó y me hizo ver me hizo ver que el hombre puede sanar a través de Dios, entonces comprendí que yo era muy mal mi pecado y el Señor me quitó la venda de los ojos y entonces me hizo ver que yo era la persona más pecadora del mundo. Cuando toca el Señor la vida cambia por completo. La palabra no nos dice más vale un minuto en la presencia de Dios que toda la vida en el mundo. O sea, que fue una enseñanza también para ti, que sí. te ha dado crecimiento, claro, que te ha dado madurez, claro. que te ha dado y que se ha servido Dios de esa experiencia para luego bendecir a otros. Y entonces sí que sentí una voz. Sí, sentí una voz. Y me dijo, es bonito. Oh, el cuerpo me tembló. Me pegó un estremecimiento el cuerpo sentir aquella voz. Y me volví rápidamente, no vi a nadie. Y dije, sí señor es precioso. Y me dijo, dice, pues mira, eso, esa gran ciudad es para mi pueblo. Ay, pues. Merece la pena, Iglesia. ¿Te dio el, me, el señor algún mensaje final para la Iglesia? Me dijo, dile a mi pueblo que yo voy, que vuelvo pronto. Dile a mi pueblo que yo vuelvo hoy pronto. Voy pronto. Sí. Hay muchos, que lo dudan, hay muchos que no se lo creen, eso es problema de ellos, pero yo digo lo que el Señor me dijo a mí. Amén. Te vas a ir para abajo y vas a contar que yo vuelvo pronto. Amén. Diles que yo vengo pronto a recoger a mi pueblo. Amén. Así que os digo, Iglesia, vamos a prepararnos porque Cristo viene ya Cristo está en las puertas para venir nos debemos de estar preparando preparando para cuando estemos predicando andando por la calle o conduciendo vendrá un rayo de luz te elevará al el cielo y tus ropas quedarán en el cielo porque ni carne ni sangre entrará en el reino de los cielos pero cuando el Señor te eleve tu cuerpo se ha transformado en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios porque es precioso. Y el Señor me dijo, cuenta esto. Ande todo te encuentres, contalo. Para que la gente vea y sepa que aquí hay una gran ciudad para un pueblo que lo busca Dios en Espíritu y en verdad. Y entonces le dije, digo, Señor, ¿cómo voy a bajar abajo? Si... Sí. Yo, voy, yo estoy muerto y mi, mi familia va a, a de luto. Y el Señor me dijo, no pueden ir vestidas de luto por una persona que vive. Y entonces Esperante. me se volvieron a cerrar los ojos y cuando los vi abrir, estaba en mi, en mi cama y era de día. ¿No tuviste perfección del tiempo? No, o sea, no, no, no. Ahí es como si no hubiera tiempo. Que no, eh, allí el tiempo no ocurre. No ocurre. Allí ni hay, ni hay noche. No hay nada. ¿En fin? Allí es todo de día y el sol de justicia nos alumbra porque no hace falta de sol, ni de sombra, ni nada. El sol de justicia está allí. ¿Viste frutales? frutales árboles frutales. Árboles frutales, ¿comprendes? Que dan, dan dos frutos al año. ¿Comprendes? Y las hojas sirven sí, para de vecina. Y los árboles maravillosos, otros árboles preciosos. Y otra cosa que quiero recalcar. Que cuando vi a la gente vistiendo de blanco, yo no podía pasar donde ellos, porque yo estaba vivo. Sí, pero seguramente ellos sabían eso, claro, pero a pesar de eso. Yo te, no saludaban, sí, te saludaban. Sí, te saludaban. porque no me conocían, pero no podían pasar donde estaba yo. Claro. Yo hacía, mi mente hacía el esfuerzo por conocer a aquella gente, pues quién son, porque me hacían señas, se jugaban entre ellos, todos eran de la misma edad, todos de la misma edad, de sus caras salían unos destellos unos resplandores como, como dice la biblia ¿eh? salía dice los santos en luz dice pues, la carta a los colosenses dice jesús en los evangelios que los justos en su reino resplandecerán la biblia habla de que ahí seremos como los ángeles tendremos un conocimiento pleno los ángeles procesan todo el conocimiento de una manera más rápida que nosotros y es una dimensión totalmente distinta pero no tiene nada que ver con esto es distinto el cielo con la tierra es distinto porque, a ver, aquí en la tierra es, hay muerte en el cielo y vida. Hay vida, es vida. Bien, pues si quieres añadir algo, algo más, Juan. No, nada más. Bueno, pues este es el testimonio de Juan, un hombre eh, que a sus 81 años todavía sigue con las botas puestas, sigue predicando el Evangelio, sigue sirviendo al Señor, sigue obedeciendo, mmm, seguramente a raíz de lo que él nos ha relatado, cuando él cree que tiene que orar por un enfermo, lo hace sin ningún tipo de prejuicios. Gracias, Juan, por este testimonio. Muchas gracias. espérate, cortes. Muchas gracias. Juan. Tengo 81 años. Que la vez que oro al Señor, le digo, Señor, gracias por los años de vida que me das. Te ruego, Señor, que alargue los años de mi vida, que los alargues. Porque este mundo. Todo tiene un principio y un final, y le pido al Señor que me dé días de juventud, días de juventud, días de juventud, para predicar su palabra, y que me quiten las enfermedades, que me quiten, que me digan, tengo 81 años, y estoy predicando la palabra Bueno, a ver si llegamos a ese momento, a ese momento que dice la Biblia, ¿no?, que el Señor venía a buscarnos, y como tú has dicho, en un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí, no, no, el Señor viene, no, no que no vamos a ver muerte nosotros. Así ¿eh? será, Juan. Así no, será, no, no, no, el Señor viene y se lo hemos arrebatado en el cielo sin ver muerte. Se lo hemos arrebatado en el Señor. En los sitios que lo escuchen o que lo vean, para que vean que tenemos un Dios grande y poderoso, que un Dios quiere a todo el mundo, a todo el mundo, porque Dios ha venido a salvar a todo el mundo. A todos. Lo que el Señor le repune es el pecado. Pero el Señor ha venido a buscar y a salvar todo lo que está perdido. Le damos gracias porque tenemos más de lo que merecemos. Tenemos pan, tenemos un cobijo para cobijarnos, tenemos salud y tenemos vida y vida en abundancia. Y todo se lo debemos a aquel que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida. Que Dios lo bendiga mucho.